Hola, mi nombre es Nani y bienvenido a mi canal Aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia uh -huh. En el fondo tenemos el malecón habanero <risa> ¿Quién soy yo? No soy nadie, pero bueno, tú sabes que es un nuevo chisme, una nueva historia, un nuevo cuento Pero bueno, para no hacerte te cuento tan largo Yo soy cubana y vivo en Rusia hace tres años Y te preguntarás, ¿cómo llegado aquí? Bueno, pues te cuento mi historia comienza en el año 2019, cuando yo viví en Cuba, específicamente en La Habana. Había recién culminado mis estudios. Si quieres que te siga contando mi historia, dale un like y suscríbete.